Entonces compartir eh, experiencias con, con alcaldesas no sé, de Colombia, de Paraguay, de México, eh, con mujeres indígenas que están a cargo de sus municipios, eh, con, con mujeres que, que hace más años quizá son alcaldesas y otras que están a punto de asumir o que recién es su primera experiencia, como es en mi caso. Y para mí eso es, ma es maravilloso porque, bueno... Latinoamérica tiene una, una cultura que es hermosa, que es rica y es un capital que tenemos los latinoamericanos, las latinoamericanas y es de un aprendizaje muy grande, así que es lo que más valoro de este encuentro.